Bienvenidos una vez más aquí a La Fe que Conquista Otra semana, otro día más en la presencia del Señor Gracias Padre porque nos das esa oportunidad de seguir propagando las buenas nuevas de Reino de los Cielos Y esta semana el Señor nos da una palabra que se, titula, que se ha titulado En la Cruz Esta palabra viene de que yo estaba leyendo un, un libro Y había una palabra que me tocó y que dice que en la cruz Dios trajo a Jesús O sea al Hijo de Dios Como si Él viviera la vida tuya De modo que Dios puede tratarte como si vivieras la vida de Jesús Mira que cuando leía esta, esta, esta palabra Me tocó porque muchas veces el pueblo de Dios se queja ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué Dios me está tratando así? ¿No será que hay muchas veces en nuestras vidas que necesitamos ser tratados? ¿Muchas veces en nuestras vidas, en ese desierto o en ese camino que vamos o en esa barca que necesitamos realmente aprender, depender y que Dios nos corrija? Pero mira como lo que, dice, lo que dice esta palabra. En la cruz Dios trajo a Jesús, o sea, a su Hijo, como si Él viviera la vida tuya. Su Hijo vivió tu vida tu aflicción, tu problema, pero tú vas a decir fue el hijo de Dios, pero él se hizo hombre para que poder entender nuestros problemas, porque Dios no te puede tratar como trató a su hijo. Y es por eso que el Señor nos en esta semana nos lleva a Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Y mira lo que nos dice Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, escucha esto, porque el Señor al que ama disciplina. Disciplina es corregir y azota a todo el que recibe por hijo. Él lo corrige, él nos, él nos habla por medio de su palabra, por medio de sus siervos por medio de, de, de, sus, de otras personas, te dice que lo bueno, que lo malo, que no debes hacer, pero vemos una, a un pueblo que no quiere ser corregido, vemos un pueblo que no ha entendido como lo que significa esa cruz, que su hijo vino a esta tierra para entender realmente todo lo que nosotros pensamos como humanos y ¿sabes qué le hizo él? Agachó la cabeza, cerró su boca y llevó su cruz por tu problema, por mi problema, por el problema de todos. Pero nadie quiere ser corregido. Todo mundo quiere que recibir la bendición en bandeja de plata. ¿Realmente el Señor, tú crees que el Señor pagó un precio por pagarlo? Claro que no. El Señor pagó un precio por darnos una eternidad. Para que entendiéramos que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra para demostrarnos que el vino se hizo hombre y pasó ese proceso que nosotros también lo podemos hacer. Y es por eso que el Señor nos lleva a un salmo. Eh, mira este hermoso salmo que el Señor, cuando le pedía, cuando leía esta palabra, uh, me dio este hermoso salmo que dice, Bienaventurado a el hombre a quien corrige el Señor y lo instruye en tu ley. Uf, qué hermosa palabra Qué hermoso saber qué, qué, qué, qué gozo, bienaventurado, qué, qué, qué hermoso es que el Señor lo corrija a uno. Qué hermoso es que el Señor lo discipline a uno. Qué hermoso es que nosotros sigamos eh, esas leyes del Señor. Seguir desde lo que, dice desde, lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, decir, Señor, gracias Padre Celestial. Gracias Señor porque Tú me estás destruyendo. Gracias Señor porque Tú me estás enseñando, Padre amado. Y como termina diciendo esa palabra que estaba leyendo en este libro, de modo que Dios puede tratarte como si vivieras la vida de Jesús. Claro que sí, porque nosotros no somos los dueños de Dios. Dios es el dueño de nosotros. Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. No te quejes. No nos quejemos más. Si tú eres unas personas de que, te, que se quejan, no más. No nos quejemos más. Por eso debes entender el, el, el significado de eso en la cruz en la cruz el Señor prácticamente dijo si te humillan dale la otra mejilla si te critican, si te juzgan no te preocupes lo he pasado fácil, no duele, claro que sí pero lo que necesitamos aprender cada día más que Él es el camino, la verdad y la vida. Que ese camino, esa verdad y esa vida se hizo, se hizo hombre. Y Él es abogado para nosotros con el Padre. Que ese camino, si Él no hubiera estado aquí en esta tierra y hubiera pasado ese proceso, no, no sé, no sé qué, qué, qué pasaría ahorita en esta tierra. Yo, yo creo que ya estuviéramos peor de lo que estamos. Gente no se aguanta, no hay tolerancia. Lo que así no es por juzgar, pero hasta los propios hermanos en la fe no se aguantan, no se, se critican entre uno, los unos entre los otros. Dios no nos trajo para juzgarlos, Dios nos trajo para servir y para ayudar, para hacer ese gran testimonio en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que ya para terminar esta palabra, el Señor nos da este hermoso proverbio en el capítulo 3, versículo 12, que nos dice, porque el Señor a quien ama, ¿qué hace el Señor? Reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. Si tú eres padre o madre y tú entiendes que el Señor se deleita en corregirte, que se deleita en que su pueblo le haga caso, en que en que su pueblo te necesita ser, son algunas veces reprendido, algunas veces direccionado, porque desafortunadamente hoy vemos un pueblo, un pueblo, y entre comillas, que a lo, que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Que hoy en día, que, ne, que lo que hizo el Señor en esa cruz no se ha entendido. Se ha entendido que, que un hombre con un hombre puede estar bien, que una mujer con una mujer está, puede estar bien. No te juzgo, ni te critico. Si, no, si nos vamos a la Biblia, el Señor no dijo hombre con hombre ni mujer con mujer. Y el Señor dijo, cuidemos nuestros templos. No marquemos nuestros templos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor nos ama. Y este título, en la cruz, es porque realmente esa cruz significa algo, mucho para cada uno de nosotros. Y si no significa mucho para ti, yo te invito que busques el significado de esa cruz. Que por esa cruz estamos siendo salvos. Que por esa cruz, si cada día aprendemos a dejar ese viejo hombre en esa cruz y seguir ese nuevo hombre que nosotros somos en Cristo Jesús, yo te invito. Vas a ver la paz, la tranquilidad. Van a haber momentos de turbulencia, claro que sí. Pero son momentos que el Señor quiere ver si realmente estamos cimentados en Él. Te invito queremos Padre celestial, Padre de la gloria, en este momento te damos gloria y honra y poder, Señor. Padre amado, en esta oración te pedimos por aquellas personas que se están alejando de Ti, Señor, porque no quieren ser reprendidos. Por aquellas personas que, porque tuvieron un poquito de tormenta, dicen que hay un Dios castigador, pero no. Ese Dios está moldeando algo en sus vidas, moldeando algo en sus caracteres, moldeando algo eh, en el entorno donde ellos están, Padre Celestial. Padre amado, también te pedimos por estas personas que no te quieren aceptar como su Señor. En este momento, Señor, con muchos hermanos oramos, Padre amado, oramos para que esos corazones y esta oración sea como esa semilla de mostrarse, Señor. Y que, y que muy pronto sean árboles grandes, de gran fruto, de evangelización, de poder. Padre Celestial, te pido, Señor, que tú seas ampliando más cada día este ministerio y que tú seas llevándolos más, Señor. Y que tú nos sorprendas en este año con cristianos en la gloria, amado Señor. Porque tú nos vas a sorprender en el nombre tuyo. Sabemos, sabemos y tenemos una palabra. Te promesa, Señor. Amado Rey, te pido por cada una de las personas que están viendo este video, toca sus corazones, toca sus vidas, Señor. Y, Padre amado, te pido, Señor, que tu pueblo, Señor, no sea llamando a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, Señor. Ayúdanos a ser esos grandes intercededores, Señor, a ser grandes esos oradores por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este momento. Y a ti le te damos gracias por escuchar al Padre, no a nosotros. Nosotros somos simple unos instrumentos que nos dejamos ser utilizados por el Señor para dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana con otra palabra más. Dios mediante... Eh, que si tú tienes una persona al lado tuyo o si sí, cuando termine de ver, de ver este video puedes llamar y decir a llamar a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, llámalos y le, diles Jesús te ama. Jesús te ama. Bueno, nos veremos en la próxima semana en otro devocional más aquí en La Fe que conquista. Bendiciones.